Hola, amiguito. Hola, amiguito. Hola, amiguito. Hola, a mí No, más Hola. Hola. A mí tampoco. No, <risa> te <tampoco. risa> <risa> <risa> <Hablachi> como, <risa> como si fuéramos tontos. Oh, no, no, no. No, pache. No, que te, oh, no, el, el, no, no. Mueva la cámara. No, no, <risa> perro. Puto perro. ¡Hey, hey! Aunque no, no me entienda. Ay, sí, noche, che, ¿hablamos como si fuéramos chus normales o...? Sí, ¿no? Sí, sí Hablamos como si fuéramos chus normales Pero ¿no? aunque no hablemos con la cheche sí, no va a tengo. igual yo eh. creo que hay que hablar como si fuéramos chus normales Porque sí, actualmente sí. creo que la población mundial se está comportando como si fuera chus normal también te digo que, que si habla con la ché también se no va a entender como su normal, ¿eh? sí, o no. sea que no, bueno, no hace falta acentuar, además. ¿no? Vale, con Che o che. Estamos ya enfatizando Lo que vaya a chale, normalidad lo que vaya a chale. chale, chale. chale. Si sí, no, chale a Che, sí, chale a chi, po, chale Sí, vamos, a sí. sí. sí. Eh, no, claro. Es una mañana. A, a mí me gusta esta, a, a hablar a chi porque Sí, porque te, te deschilibre. Pecho, ya lo he hecho pecho. A lo, sí. a lo pecho. he hecho pecho. Habla a chi, Cuando habla chí no hablo como más alegre. Soy más alegre, soy más alegre. te estoy viendo como alegre. Sí. Nunca te había visto así. ¿Sí? ¿Por porque, porque habla chi habla, habla la chi habla, habla la chi chica, chi Te está chubiendo mucho. Me está chubiendo la chi El archivo está chubiendo. la chi está chi. chubiendo la chepa. El chi. Bueno, estamos aquí en el programa de hoy para explicaros a mi amiguito y amiguita. Vamos a explicaros qué vamos a explicar. Vamos a explicar por qué no hay que llevar la mascadilla. No, no como, como chehucha, porque también. Ah, pues dona. Mm. Claro, claro, bueno que, que no es que cheparla, ya lo sabéis Como no la llevo, claro no sé no cómo che, no claro es, es Pero como, vamos a explicar Como se pero efectivamente es mejor no llevar la mascarilla para no, poder respirar o chiche, chiche. Porque si llevas la mascarilla, te pidas y, y te duerme. Hazlo, hazlo, hazlo. Mira, Toma, aquí está. Por esto. ejemplo, tú te pones la mascarilla. ¿cómo? Esto es pendiente. pendiente. Es una modalidad de poner la mascarilla. Aquí no te ahoga, ¿no? Aquí no te ahoga no, o sea, te y queda ahoga. elegante, a, motivo, a la paz que vale. elegante. Vale, me pongo la mascarilla. Ponte la mascarilla. Bien. Mira, aquí. Preferible, preferible, preferible. No te entiendo, no te entiendo. Pref, preferible <risa> ahora, <risa> ahora, <risa> ahora sí, ahora sí. <risa> a ver, a ver, es que no tengo una mascarilla, ahora me he entendido, la mascarilla, ¿no? La mascarilla, toma, Claro. Sí, La mascarilla, la mascarilla, claro. la mascarilla. Un amigo mío se ha puesto la mascarilla, ¿sabe dónde? Noche, ¿dónde? Noche, ¿dónde? Noche. ¿No sabe dónde? No puedo imaginarlo. En, lo Oche, en los huevos. ¿en los huevos? En los huevos. Se ha puesto la mascarilla en los huevos. ¿Pero tiene pelo en los huevos? En los huevos. Porque se le echan en los pelos. No me fijaba. Se lo puedo decir otra vez a mi amigo que se la ponga y se ponga... Huevos? Y ponte fija. Yo no me he ¿Te gusta fijar. más fijarte en eso? Yo no me quiero fijar. ¿No yo te solo he ¿Por qué me preguntas? Yo? yo solo he preguntado... Pero ¿por qué? <risas> ¿Por qué va a decir la gente eso? De... <risas> Nada. Eh, y era Mr. Mastanguilla. Tan, es un tanga, la mascarilla, la mascarilla eh, un cal, tanga. Tang, es un tanga. Cal. Entonces la mascarilla no hay. No hay. Se pueden usar... ¿La mastanguilla en choche se llama? Mastanguilla porque la te ma lo pone de tanguilla. La mastanguilla. La mastanguilla. Otro pero, pelo, otro, pero, otro pero. que va a mover la cama, por culo, <risa> Tú que no entiendes de estas cosas. No. Entonces, eh, la la yo una vez me, me paró la policía porque Allí? no llevaba la mascarilla. Ay, y che, me che, dijo che, che. y yo iba con el micrófono. Y Allí? me dijo, "Mira, la mascarilla no te la ponga, pero no cante con el micrófono, por favor." Me dijo, "Por <risa> favor, <risa> por favor." Porque se Pero Porque se me lo dijo me Pena me, con la corazón compungida. Por favor, ¿taba? por favor, no por cante con el libro. No me cante usted. No me cante usted. Si no se quiere poner la mascarilla... No, no es el que problema, ponga, pero no Pero no joda a la gente. Hagamos de esta chochera una chochera mejor. No cante usted. Si ya estaba bien como estaba, ¿para qué canta? Pero yo llevaba la mascarilla y me dijo, ah, pero si lleva la mascarilla, el que póntela. Y digo, me la voy a poner, pero ni para ti, ni para mí. Me la, me la voy a poner. En la polla. No, hoy. No, me la voy a poner así, así. Así está bien. Y digo, así. Y entonces me voy así tocando. Pues, digo, voy bien, señor agente, voy bien, señor agente. Y, sí. me, y me fui. Y se fue. Y esto está, indicado, la mascarilla, sí, está indicada, las mascarillas sí están indicadas para, para dormir. dormir. Te la pones los ojos y, y, y si quieres dormir con ah, la sí. mascarilla, puedes dormir. Para dormir, sí, para dormir, sí. Pa Puedes dormir con mascarilla. Sí, aunque no sea, a lo mejor se te asfixian sí, los ojos también. Ojo. ¿no? Ah, hostia, te quedan, porque el CO2 no chale. No no los lo, CO2 de, lo, de, de, lo de ojo, los ocho ojos. De los globos oculares. No chale, no chale y y de, el CO2 y, y se duerme el ojo. Se te duerme el, Bueno, pero como estás durmiendo, a lo mejor te viene bien. Pero te duermes más. Te duermes más de lo normal. Cuando te quieres despertar, te entra otra vez el CO2 y ya no te duermes pues ya, nada, ya pues ya no nada entonces tampoco fiesta. ni para ni para dormir están recomendados no, no, no, no se puede hacer nada no. y esto, che? Eh, esto para es el café ¿eh? el café para café Ah, sí. para el café pone aquí y el como café. Y, y como y pone aquí y como eh, y como pone aquí el café ¿Ah? y, y pone ah. y echar agua y se filtra el, el, ah, ah, el café ah pues mira eso sí, sí. eso sí y también se puede esto, esto no sé yo pero pero esto puede valer también de de chichi, chichi. yo estaba pensando de chichi, lo mismo, pa chichi, estaba no, pensando para chichi, ¿no? pa chichi, como, como complecha, complecha, como complecha. complecha. complecha. De, algo, algo chupará esto, ¿no? Si no, ya chupo yo. Sí. Entonces, esto contigo de tu al otro lado, la comprecha soy yo, cho. soy yo la comprecha, la comprecha es más carada. O si sea hay que chupar, si a que chupar ya achorber, Chupa y Yo voy. ¿Más que, más que tampas? ¿Chupa y chope más que champas? Más que champán no sé. <risa> <che. risa> ¿No te quieres chulear? No, hombre. Es que. tampas. Es que claro? Chupa mucho, champas. Pero si me tomo un rebuchi, sí. Porque me da alas. Ah, ah al vale. tampas. Ah, entonces eres complecha con algo. <risa> Chupo con nada. ¿Cómo sería? A un lucho. Vale. Pues bueno, he hecho una lucho. Oh, un amigo. Sí, amiga, sí amiga. amiga. Amigo y amiga. Bueno, tú verás lo que haces. Esto es bueno para los. dos Vale, vale. Aquí chupar, puedes chupar todo el mundo. Bueno, bueno. Y se ha chupado. ¿Y cómo va la cocha? Te lo pone aquí, amigo. Venga, a la lucho, directamente. Ay, que no estoy viendo ahora. Ahí. Bueno, he hecho es. ¿Se me ve? Sí, sí, perfecto. Vale. Es que no. Vale. Entonces te um, pone aquí un abre a, a chi. Ah, le hacen una abertura para achacar la lengua. Para chatearle la lengua. Ah, y entonces chupa. Chupa. Y, la, y luego esto a chope. A chope. Y tú a chope. Pero chupa y a más que champax. Con alas, si me pongo. Mira, me puedo poner chi como un colibrí. Echaco <risa> <risa> la lengua. <risa> <risa> y, bueno. Ah, sí, sí, sí. ¿Eh? Es bonito sí, a la parte repugnante, la repugnante. <risa> poético sí, y asqueroso. Sí. que bonito. Hace el amor. El amor es muy curioso. <risa> el amor es... es curioso. Es poético y repugnante y asqueroso. Repugna, y el amor es este. Asquer H es así. Hace el amor. H el amor. Sí. Asqueroso y, y sí. asqueroso. Sí, sublime y asqueroso. Y asqueroso. Asqueroso y muy malo. Y mal. sublime, sublime y sublime asqueroso y, y sublime. Qué bien. Y también muy. muy... Asquerocho, asquerocho también. Y chuchugrime. Chuchugrime y asquerocho. Bueno, y también me gusta follar. Vale, con estas declaraciones despedimos el programa. <risa>